Un joven que se transportaba en una motocicleta impactó con un carro en la calle 27 de febrero frente al Parque Duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El accidentado solo fue identificado como Brian, quien trabaja como delivery. Brian presenta laceraciones en su cuerpo y posible rupturas en una pierna. El lesionado fue trasladado en una ambulancia del cuerpo de bomberos hasta el Hospital Público de la ciudad de San Francisco de Macorís. Okay, y parece que ¿Y él fue a frenar ¿Y, y chocó en el carro y va. los ahí. entonces no? sí, en ¿no? ¿no? ¿no? la pata partida que la tiene de ahí para adelante yo no sé porque yo me mandé de allá aquí no él no es no sé a quien trabaja porque yo estaba ahí y de ahí ¿sí? me mandé cuando vengo lo veo en el suelo y veo el carro ahí en el carro y el motor y el motor no eh, choco, ¿Sí? no, no fue otro, fue sí, el NTN, no, su noticiero Regional, Robinson Polanco